Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Bueno, hoy, como está acá en este costado, eh, vamos a hablar de algo que sucedió en el cielo. Eh, lo estás viendo ahí, eh, en el mapa astral. Igual vamos a profundizar sobre eso. Marte en cáncer. Trígono a Saturno en Pisces y ambos en septil haciendo una gran flecha a eh, Mercurio en Tauro. Vamos a ver de qué se trata eso. Así que bueno, nos ponemos cómodos y vamos al inicio del programa. esta presentación divina del programa nada no, divina no estoy ahí haciendo cosas a ver si logro hacer algo interesante en nuestro canal de, de YouTube a ver si lo hacemos crecer entre todos, todas y todes eh, bueno eh, en primer lugar quiero agradecer a todos los que están conectados eh, este es un video que yo lo estoy grabando y que sale en estreno eh, en, eh, este sábado 8 de abril de 2023 eh, y Happy Verdi eh, to you para Vero Quesada Morena eh, que siempre nos está escuchando eh, una amiga desde de México eh, que hoy está cumpliendo años así que besos para vos que seguro estás ahí en el chat eh, o no o estás festejando tu cumpleaños como corresponde está muy bien bueno, ahora sí, hecho toda esta presentación les digo si todavía no entraron a patagoniaastral.com nuestro portal de astrología les pido por favor que entren, no se van a arrepentir, créanme eh, hay artículos de Lola de Mildred de Jordi eh, hay artículos míos también eh, y vamos a empezar a subir cada vez más contenido Va a haber otra gente que va a escribir también. Vamos a convertir a, ese, a esa web en un verdadero portal de astrología. ¿Para qué? Para que estemos al día y que siempre nos vayamos actualizando. Bueno, eh, este video que estoy haciendo es una consecuencia de todo lo que viene pasando en el cielo. Eh, ustedes saben, los que me vienen siguiendo, saben que eh, estoy muy, muy, muy metido en el estudio de eh, este Plutón pasando de Capricornio a Acuario. ¿Y por qué digo pasando? y no dije, pasó, porque en este momento, hoy 8 de abril, está en Acuario, pero va a volver a Capricornio, va a estar una temporada en Capricornio, luego vuelve a Acuario, está otra temporada en Acuario, vuelve a, a Capricornio, y después recién el 20 de noviembre del 2024 o sea dentro de un año y medio un poco más un poco menos de un año y medio eh, va a entrar definitivamente en acuario y se va a quedar hasta el año 2044 o sea 20 años en acuario eh, acuario acuario Es muy particular, porque estamos viviendo esa era de ese sol central, eh, esa era de 2.500 años, de la eh, era de acuario. Estamos, además, eh, desde el 2020 desde el 21 de diciembre del 2020 viviendo una etapa en que cada 20 años Júpiter y Saturno van a hacer conjunción en un signo de aire y Acuario es un signo de aire y además esa primera conjunción del 21 de diciembre del 2020 la hizo en Acuario Acuario representa en astrología eh, la comunidad, eh, el otro, eh, el, lo social, eh, el conjunto. ¿sí? Todo eso representa a Acuario en astrología. Entonces, pasamos de una etapa netamente individualista, signos de tierra a una etapa en la que eh, lo importante va a ser conservar la identidad propia en el conjunto o sea ser un engranaje de ese conjunto por eso todo lo que está pasando ahora en el cielo es muy importante es muy importante, es más importante que en otros momentos, ¿sí? Porque una cosa se concatena con la otra, ¿sí? Y en este momento, en este momento que todavía estamos, tal cual nos muestra Plutón, ¿sí? Entrando, o sea, a, a un signo de aire como Acuario y saliendo de acuario y volviendo a entrar a, al signo anterior, un signo de tierra como Capricornio. Y eso lo notamos, lo notamos en el real, lo estamos notando en eso que está pasando a nivel mundial. ¿sí? Eh, alguien me decía por ahí que... Eh, eh, que cómo podemos entender esta hambruna que se está viviendo a nivel esta escasez eh, que se está viviendo a nivel mundial cómo la podemos entender con un plutón en Acuario y yo les decía de que es eso es es plutón en, en Capricornio perdón en Escorpio es decir en Capricornio entrando y saliendo de ese Capricornio, o sea, no terminándose de decidir. Pero que a partir del 20 de noviembre del 2024 se van a ver cambios muy profundos. Pero esos cambios los tenemos que ir haciendo, o sea, para esa, esa es la oportunidad. Es como que Plutón abre la puerta, mira qué va a pasar en Acuario, ¿sí? vuelve a Capricornio ve qué experiencia se puede llevar de la anterior a la, a la siguiente y vuelve a entrar, deja esas experiencias vuelve a confirmar, ¿sí? Es como cuando uno se muda de casa, ¿sí? Siempre vuelve eh, eh, a ver la casa, a ver, no me faltó llevarme nada y vuelvo a la otra casa y llevo lo que me faltó. Bueno, esto es igual, no es inmediato, no es de un día para el otro, ¿sí? Entonces, cada evento que pasa en el cielo, vamos registrándolo acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir tomando conciencia de eso que está pasando. Porque como les digo siempre, eh, la astrología es... Eh, eh, inclina, los astros inclinan, pero no te obligan. Entonces, sos vos que tenés que tomar conciencia de eso. Cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces, aprovechar esa energía que se está moviendo, ¿para qué? Para producir esos cambios internos que tenemos que producir individualmente para llevarlo a lo grupal para llevarlo al conjunto, o sea, eh, nos, eh, nos enojamos o, o nos da, como es mi caso, a mí no, no me enoja, me, me, me produce una angustia terrible eh, todo lo que pasa eh, en las guerras. Eh, esto que está pasando en Ucrania, lo que viene pasando en Siria desde hace años, lo que viene pasando en Palestina desde hace más cantidad de años, eh, lo que viene pasando bueno, eh, en los distintos países, o sea, como un día eh, un líder libio... Eh, como era Gaddafi, eh, que tenía un país próspero, un país eh, bien, o sea, eh, se le ocurrió que podía eh, ir en contra del imperio, o no en contra del imperio, sino a favor de sus propios intereses, de los propios intereses de su pueblo, de su país, y como el imperio fue y le destruyó Libia, eh, sin pensarlo dos veces, y hoy todo lo que están pasando eh, bueno eh, todos los movimientos que se están dando en el mundo a mí me duele a mí eso me duele en la piel y no exagero cuando digo que me duele ahora eso veo el cielo y me mantiene optimista me mantiene con fuerza. Y esto que mm, está pasando en este momento, este 8 de abril, es algo muy, muy, muy particular. Porque ustedes me podrán decir, bueno, Mercurio todos los años está en Tauro, sí. Eh, ¿Y Marte cada dos años está en cáncer? Sí, es verdad, o sea, no es nada fuera de lo común. Eh, bueno, pero también estamos tomando a Saturno, que está en Pisces una vez cada 30 años, aproximadamente dos años, dos años y medio. ¿Sí? Ah, bueno, ahí ya empieza a ser más especial, porque son 30 años, pero... Esta misma configuración o una configuración similar, no esta misma, que tiene particularidades muy especiales, pero esta misma de estar Saturno en Pisces, como se los estoy marcando acá, Saturno en los primeros grados de Pisces, ¿sí? eh, Mercurio en Sectil, en los primeros grados de Tauro, y Marte, en sectil a Mercurio, y Trígono a, a Saturno, en los primeros grados de Cáncer, hace 177 años que no sucede. Que no sucede. La última vez que se vio en el cielo a ah, Marte en Cáncer, en Trígono con Saturno en Pisces y ambos en Septil con Mercurio en Tauro, y si no me creen búsquenlo, fue el 18 de mayo de 1846. Y como les decía en el video promocional, no me equivoqué, 1846, no 1946, 1846. Hace 177 años que no ocurre exactamente esto en el cielo. O sea, que están en juego Cáncer con Marte, eh, Mercurio con Tauro y Saturno con Pisces. ¿Sí? Y como ustedes ven, marca, como todo trígono con dos sectiles, marca una flecha. Una flecha que es hacia donde hay que mirar. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a describir es eh, los planetas que están en juego y en qué eh, signos están. Yo, muy a propósito, acá en estas cartas no le pongo las casas. Primero porque esa configuración astrológica se mantiene durante un cierto tiempo, así que va a ir, van a ir pasando todas las casas. Pero además de eso, yo podría haber ido un poquito más allá y haber ido puntualmente al momento en que más cerrada está la, la combinación ...o los aspectos planetarios... Eh, ...pero... Eh, ...me parece que eso no tiene... ...importancia, ¿sí? Que lo que... ...tiene importancia... Eh, ...es en qué signos están... ...¿por qué? Porque eso es lo que nos engloba... ...a todos... ...a todas... ...a todos, ...el planeta... Eh, ...entonces... Tenemos a Marte, que es el dios de la guerra, pero también es eh, la vitalidad, también es la energía propia en cada uno de nosotros. Eh, también es el, los proyectos, o sea, hacia dónde apuntamos nuestros proyectos. Eh, en el signo de cáncer, ¿sí? que es la familia qué es las emociones, qué es lo emocional, eh, y lo tenemos haciendo un trigo en una gran apertura con Saturno en Pisces. Saturno es justamente el regente de Capricornio, donde está Plutón yendo y viniendo, yendo y viniendo. Eh, y es las estructuras, es la responsabilidad, es eh, el, la dedicación, pero en Piscis Piscis es lo divino, es lo interno, es lo más interno del ser, es com el compromiso con uno mismo, con su interior, con la divinidad en cada uno de nosotros. Entonces Saturno en trígono con ese Marte, en cáncer, nos, nos está eh, diciendo, o sea, si quieren ir por el camino de la paz, primero hagan las paces con ustedes mismos. ¿Cómo llegamos a, a este momento planetario? Y tengo que decirlo y tengo que hablar de ese tema, aunque a muchos no nos guste. Pero nos tenemos que hacer responsables de una vez por todas. De cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a esto de... Eh, pelearnos unos contra otros y matarnos cómo llegamos a este punto de agresión eh, y es porque en realidad dejamos de reconocer la divinidad en cada uno de nosotros y nos peleamos con nosotros mismos y entonces estamos desconformes Buscamos el último celular, buscamos el, las eh, zapatillas de marca, buscamos el tener algo más. El, eh, eh, estamos siempre buscando algo más porque pensamos que lo de afuera va a venir a conformarnos. Y este, desde este sábado 8 de abril y por unos días, eh, es el momento ideal para decir, voy a entablar una comunicación, Mercurio, en Tauro una comunicación sincera primero conmigo mismo primero voy a ir hacia adentro primero voy a buscarme a mí me voy a perdonar me voy a amar me voy a hacer entender que eh, que si sigo buscando la felicidad afuera de mí, lo único que voy a encontrar es que cada vez necesito más cosas materiales para estar conforme eh, eh, y que no va a haber nada que me termine de llenar. Eh, Y entonces, eso mismo voy a transmitir hacia afuera. En una guerra, o en una batalla, no en una guerra, por la paz. Eh, ...dijo alguien, yo ahora no me acuerdo quién... ...que... Eh, ...la paz no... ...no es un fin, sino que es el camino... ...o sea, por eso no se puede... Eh, ...poner como, ...como objetivo en la vida... Ay, quiero gozar de la paz no la paz es un camino entonces tomo el camino de la paz o tomo el camino que me lleva a, a estar siempre en guerra conmigo mismo y por lo tanto estar desconforme desconforme con la vida ¿Sí? y esto no es caer en el conformismo. De ninguna manera es caer en el conformismo. No estoy diciéndole que cada uno tiene que decir ah, bueno, no, ya está. O sea, eh, Había un cómico argentino que decía eh, que antes nací pobre, decían nací pobre, eh viví pobre y eh, me morí pobre y Cancún qué mierda será ¿No? eso era Enrique Pinti no estoy hablando de eso no estoy hablando de no tener proyectos de no tener deseos de ninguna manera estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que primero tengo que estar en paz conmigo mismo primero tengo que Producir eso internamente. Y este es un momento en el que el cielo se abre para justamente producir eso. En cada uno, en cada una de nosotros. De nosotras, de nosotras. Eh, está la energía yo cuando enseño astrología siempre les digo que cuando atiendo eh, a alguien eh, y por ejemplo me sale en la carta que en la revolución solar que ese año es muy posible. ...que pueda ser mamá o papá... ...y le digo... ...vos querés ser mamá o, o papá... ...si se trata de un hombre o de una mujer... ...y me dicen que no... ...le digo, bueno... ...cuídate más de la cuenta... Eh, ...si querés... ...ser mamá o papá... ...este es el mejor momento... ...y al revés... ...hay mucha gente que me dice... Eh, quiero ser mamá o quiero ser papá. Y la verdad, astrológicamente este no es el momento, pero vos podés hacerlo. Te va a costar un poco más. Bueno, esto es igual. O sea, nos dicen, si lo hacen ahora, va a ser mucho más fácil. Entonces, yo los invito a que durante toda esta semana, al menos durante toda esta semana, con esta eh, conjunción, iba a decir, con, esto, con esta apertura del cielo, con este maná que está lloviendo del cielo, esta energía que está viniendo desde los astros, se concentren, concentren su energía en ustedes mismos, en cada uno de ustedes. Y resuelvan eso interno. Es el momento. Acá se los dice Saturno. En Pisces. De tomar responsabilidad. De mis actos para conmigo mismo. Pisces. El signo, el signo del interno. ¿sí? De mi psiquismo. ¿sí? Hacer una batalla. Marte. El guerrero en Trígono, con este Saturno, el responsable, eh, hacer una batalla emocional, una batalla a las emociones, una batalla eh, en la que yo pueda ir sacando esas capas de cebolla, capa por capa, y hasta llegar a eso que me está pasando. En sectil, ambos, con mercurio en Tauro. Tauro, ustedes saben que es un signo de tierra, es un signo eh, creativo. A Tauro lo rige Venus, Venus es símbolo del amor y de lo material. Eh, entonces es una comunicación creativa hacia adentro. Bueno, no sé si quedó del todo claro, eh, yo espero que sí, lo preparé mucho, este, lo pensé mucho este, este video, eh, no quería irme por las ramas, eh, creo que no me fui en ningún momento por las ramas, eh, creo que está cortito y conciso de lo que tenemos que hacer, eh, Ojalá te guste, ojalá lo disfrutes tanto como yo eh, disfruto hacer cada uno de estos videos. Y, y antes de que te vayas, eh, te quiero... Eh, Te quiero decir algo más no te vayas todavía que te quiero hablar del taller de psicoastromagia eh, este taller que yo preparé en nueve encuentros eh, Son en total nueve encuentros grupales más 18 encuentros eh, individuales. Eso es el taller completo. ¿Sí? Vos lo podés empezar cuando vos quieras. Lo que tenés que tomar es los nueve encuentros. Está diseñado para que la enseñanza sea circular. Eh, este taller yo le puse de nombre Psicoastromagia. Es un taller, no es un curso. O sea, en los encuentros grupales, lo que vamos viendo, los nueve encuentros grupales, es un sistema. Para aplicarle al método En todos los encuentros grupales Explicamos el método Y explicamos un sistema Para una partecita del método Un sistema distinto ¿A qué le llamo sistema y a qué le llamo método? Bueno, método es Aquel que si vos pones en práctica todos los pasos, sabés que vas a llegar a ese resultado. O sea, vos sabés que si eh, pones la llave en la cerradura de la puerta y es la llave que corresponde a esa puerta y le das vuelta vas a abrir la puerta ¿sí? o la vas a cerrar depende de lo que estés haciendo eh, eso es un método la llave sería el sistema o sea, un sistema con llave en vez de con llave ahora podés ponerle a la puerta otros sistemas como el digital pones el dedo y se abre la puerta ¿sí? Eh, bueno entonces eh, esto es igual en cada uno de los encuentros yo enseño el método los 12 pasos en cada uno de los encuentros grupales enseño el método los 12 pasos y un sistema para aplicar a ese método. ¿De qué se trata este método? Justamente es un método de, que tiene tu psiquismo para producir lo que vos quieras en tu vida. Para obtener un resultado en algún aspecto de tu vida, o en todos los aspectos que vos quieras de tu vida, en algo que no te tiene conforme, algo más que querés lograr. Y entonces después lo trabajamos en forma individual en dos Reuniones individuales quincenales, o sea, dos por mes. Es un encuentro grupal por mes y dos encuentros individuales por mes. El método completo se compone, ya les digo, de nueve encuentros. Entonces, el método Inició el domingo 26 de marzo. ¿sí? Eh, quedaron cupos, nos inscribieron, o sea, lo puedo manejar bien, se inscribieron todos los que yo quería, eh, la cantidad que yo quería que se inscribieran. Entiendo que todavía puedo con más cantidad, entonces... Vuelvo a, a aceptar que se inscriban a partir del de el, eh, el encuentro del 30 de abril. Eh, entonces, ustedes se inscriben en abril, para el del 30 de abril, el último domingo de abril. Y a noviembre van a tener ocho encuentros. O sea que van a tener que tomar un encuentro más en marzo del 2024 cuando vuelvo a reiniciar este taller. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende? O sea, el taller total se compone de nueve encuentros eh, grupales y 18 encuentros individuales y mi compromiso es que vas a lograr eso que querés lograr ese es mi compromiso ahora si tomás uno solo yo no me puedo comprometer a que logres lo que vos querés si tomás 5, 6, 7, 8 tampoco o sea, con 9 eh, bueno, creo que se puede entender eh, lo que estoy diciendo es, hay cupos disponibles para que lo inicien el domingo 30 de abril del 2023. Lo único que te digo es son poquitos cupos, porque me voy arriesgando así de a poco. Digo, no quiero llenarme de trabajo. Entonces, las dos reuniones eh, semanales con cada uno de los inscriptos me demandan una cierta cantidad de tiempo. Y una cierta carga horaria. Eh, entonces, eh, voy viendo, voy tanteando. A ver. Bueno, eh, en el anterior se inscribieron nueve. Eh, nueve creo que fueron. Y eh, más otros dos eran once. Y comprobé que estoy bien de tiempos. Entonces, digo, bueno, abro una posibilidad más eh, a que se puedan inscribir más en abril. Lo que te digo es, si querés hacerlo, este es el momento de inscribirte. No sé si en mayo voy a abrir, eh, depende de, lo, de los que se inscriban, en abril y de cómo quede mi carga horaria. Creo que se entiende. Eh, entonces, este es el momento ideal para que te decidas. Si estás decidido o decidida, empezás ahora y terminás con el noveno encuentro en marzo del 2024. En vez de en noviembre del 2023. Bien. Eh, este taller tiene un valor eh, el valor es de 100 dólares mensuales eh, para los que son de argentina son 20 eh, hoy son 20 mil 22 mil pesos mensuales 20 mil eh, porque más o menos el dólar oficial está 200 pesos 20 mil pesos mensuales eh, para inscribirte, que es lo que te pido, que abones eso por adelantado, en el momento de la inscripción, para reservarte el cupo. Así que bueno, te espero, dale, anótate, atrévete, este es un momento ideal para decidirse a eso. Eh, por esto que te explicaba antes de esta... Eh, este trígono entre Marte en cáncer, eh, Saturno en Pisces y ambos haciendo sectil con Mercurio en Tauro es el momento ideal para que hagas algo para vos. Eso va a repercutir en el, eh, en el planeta. Eso que hagas para vos, eso de encontrar el camino de la paz, eh, va a repercutir en el planeta. Y, y te aseguro que eh, tomando este taller, eh, los nuevos encuentros, vas a lograr eh, encontrarte con eso que deseas. ¿Sí? con eso que verdaderamente deseas, no con el capricho, ¿sí? sino con eso que necesitas, que es como yo les explicaba antes eh, en, en, en otro contexto, eh, que un día me vi, en estas vacaciones fue, me vi... Eh, en un lugar hermosísimo, entre montañas, adentro de una piscina, eh, una piscina enorme, un lugar enorme, grandísimo, y yo estaba solo, no, no había más personas que yo, y, y dije, wow qué lindo! Y solo escuchaba los pajaritos, eh, y dije, ¡qué lindo poder comprar esto y yo dije no o sea si yo tuviera la plata para comprar esto me estaría echando un peso encima una mochila si yo no, no voy a disfrutar los 365 días del año de esto si yo tengo otros intereses también ¿por qué? ¿sí? Tengo que aprovechar eso que me da el universo en el momento que me lo da. Eh, y eso lo creé yo. Ese instante, ese momento o esos momentos, eh, los creé yo y los pude disfrutar yo. Bueno, ahora sí gente, no los molesto más. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes, eh, nos amo como me gusta decir, eh, les dejo ahora acá, en uno de los dos lados, eh, todas mis redes sociales para que me sigan, les pido un favor más, si eh, les parece que puede haber personas que les interese el contenido de este video, y lo compartan con esas personas. Es muy importante que se cree masa crítica. Por eso yo este año estoy empeñado en... No, no estoy empeñado. Eh, uno de mis objetivos es eh, hacer crecer mi canal de YouTube. Para que más personas vean este contenido. Porque necesitamos crear esa masa crítica para... Que el planeta cambie. Eh, entonces. Si nos comprometemos. Con nosotros mismos. Estamos haciendo algo también. Por el otro. Les mando un abrazo enorme. Chao. Hasta, hasta el próximo sábado. El martes. bueno Ya saben. Los martes subo un video angelical. Y los sábados uno de astrología. Creo que el próximo sábado. O oh, no sé si todavía. No me parece que el próximo no. El otro. Eh, ya estamos con el horóscopo con Lola eh, ahí no se lo pierdan eh, para el sol en Tauro para el sol en Aries ya lo dio todo chao, hasta la próxima